Estamos muy contentos y contentas porque está la Universidad Abierta de recoleta y por esto que se juntó con una banda musical compuesta por Bernardo Castillo Llamado Guatú. se relaja el cuerpo a las la y a la tuya a la tuya y a la tuya Karingas la... Jugamos con unos, jue... con unos eh, monstruos imaginarios Oh, ¿sí? Me da pena cuando estoy en el parque y me dicen que ya hay que ir hasta la casa para ir a acostarse porque mañana es colegio. Tristeza y, y me siento un poco sola. Me da pena cuando la miro una gotitos que se Cuando me, abría, me con esta pena Estamos planificando hacer un disco Y dijimos tenemos que hacer un disco Que piense acerca de la voz de la infancia Y Empezamos en una convocatoria que hizo la Universidad de de Recoleta y así surge el proceso de la voz de la infancia como un proceso de investigación en donde básicamente hicimos talleres artísticos para niñas y niños en donde nosotros queríamos recoger qué pensaban, cuáles era su cuál eran sus sentimientos, eh, qué jugaban, cuáles eran sus espontaneidades, qué querían compartir con el mundo. Y todas esas cosas que ellos dijeron durante los talleres, nosotros las recogimos y las convertimos en canción. Podemos hacer una meditación porque tenemos calindas presentes aquí. Así que digamos juntos, vienen los calindas. Uno, dos, tres. Vienen los calindas. hermosa, además tuvimos muchas invitadas, invitados, y el haber visto también el resultado de tanto trabajo, de tanto tiempo, y con las niñas y los niños, es pues muy emocionante. Lo que hemos estado buscando por años, tener un propósito y el propósito de poder aportar un poquito a darle una voz a las niñas y a los niños, nos llena el corazón. Gracias.